Hola, este es el primer tutorial de una serie de tutoriales para aprender a diseñar un procesador. En concreto, vamos a diseñar una versión muy simplificada del RISC-V. Esta versión simplificada no llegaría a cumplir todas las especificaciones del RISC-V, pero será un primer acercamiento al diseño digital de una arquitectura de un procesador. En este primer tutorial vamos a ver las operaciones entre registros. Antes de ponernos a diseñar la arquitectura o microarquitectura de un computador, debemos conocer el conjunto de instrucciones. Si no conoces el conjunto de instrucciones del RISC-V, te recomiendo que veas los vídeos anteriores en los que se explica el conjunto de instrucciones del RISC-V. En estos tutoriales vimos los tipos de instrucciones que se muestran aquí, como las instrucciones tipo R, tipo I, tipo S. Una vez que conocemos el conjunto de instrucciones de un procesador, Podemos pasar al diseño de la arquitectura, o también conocido como microarquitectura. Esto es lo que vamos a ver en estos tutoriales. Cómo implementar en hardware, en un diseño digital, el conjunto de instrucciones de un procesador. Este nivel de abstracción, el de la microarquitectura, está por encima del nivel RTL, o de transferencia de registros, donde ya se definen las máquinas de estados, los registros y los bloques combinacionales. En este nivel describiríamos la arquitectura del procesador en un lenguaje de descripción de hardware como VHDL o Verilog. En estos tutoriales no vamos a adentrarnos tan abajo, ni tampoco en el nivel de puertas lógicas, aunque es conveniente que sepas diseñar en estos niveles para poder implementar el diseño de la arquitectura del procesador. Como ya dije en los anteriores tutoriales, vimos el conjunto de instrucciones del risc 5 y hoy lo que vamos a ver es cómo implementar las instrucciones de tipo R, que son las instrucciones entre registros. Lo que vamos a hacer es diseñar el hardware, es decir, la arquitectura que implementa este tipo de instrucciones. Estas son las 10 instrucciones de tipo R del risc 5 Están las aritméticas, suma y resta, las operaciones a nivel de bits, la AND, la OR y la OR exclusiva, las comparaciones, y los desplazamientos. Estas instrucciones están explicadas en los tutoriales anteriores. Las instrucciones tipo R tienen estos campos que ya vimos en los anteriores tutoriales. El RISC 5 tiene varias versiones y extensiones. Nosotros vamos a trabajar con la más básica, la versión de 32 bits de números enteros que es la versión básica y por lo tanto se llama el RV32i. En esta versión las palabras son de 32 bits y recordamos que tenemos 32 registros. El contador de programa también tiene 32 bits. Nosotros vamos a hacer un diseño básico de la microarquitectura. Seguramente en los, estos tutoriales no vamos a cubrir todos los aspectos del RISC-V, pero sí lo suficientes para que a nivel docente aprendamos a cómo se realizaría un diseño y tener un diseño básico del RISC-V. Como ya vimos en los tutoriales anteriores del conjunto de instrucciones, las instrucciones de tipo R son las que hacen operaciones entre registros. Por ejemplo, tenemos la operación suma, add, en la que el registro destino, en este caso es el registro 19, el registro fuente 1 es el registro 20 y el registro fuente 2 es el registro 21. Luego tenemos el código de operación que está formado por el resto de campos. Recordamos que las instrucciones al final son un conjunto de unos y ceros y en el caso del RISC 5, son de 32 bits vamos a ver cómo implementaríamos el banco de registros para luego realizar las operaciones entre registros por un lado tenemos 32 registros como ya sabemos los registros tienen 32 bits también el registro 0 siempre vale 0 y vamos a suponer que tenemos unos valores cualesquiera en estos registros no ponemos todos los registros para no ocupar mucho espacio de la pantalla este sería el banco de registro. Por un lado tenemos un puerto de entrada que será la dirección del registro. La llamamos A, de address en inglés. Vamos a suponer que en este puerto de entrada tenemos el número 20, que significará que accedemos al registro 20. Al acceder al registro 20 tendremos un puerto de salida en el que nos dará el valor del registro. Vamos a llamar a este puerto de salida DO, de DataOut, del inglés, dato de salida. Vamos a hacer que este banco de registros tenga una lectura instantánea. Es decir, que no haya espera de reloj. Cuando yo pongo una dirección de registro, casi inmediatamente obtendré el dato que hay en ese registro. Esto se puede implementar fácilmente si tienes una FPGA y diseñas en VHDL o Verilog. En todo diseño digital tenemos que definir el ancho de cada señal. ¿Cuántos bits tienen estas dos señales? Bueno, por un lado el puerto de salida debe tener tantos bits como el registro que esté guardando. Como tenemos 32 bits en cada registro, el puerto de salida tendrá 32 bits. Por otro lado, la dirección de entrada tiene que seleccionar a los 32 registros que tenemos. Desde el registro 0 hasta el registro 31. Para codificar 31 necesitamos 5 bits. Por consiguiente, 5 bits son los que necesitamos de ancho de bus para las direcciones del 2 registro. Así, ya con 5 bits, si ponemos la dirección 21, seleccionamos el registro 21 y obtenemos a la salida el valor que haya en el registro 21. Por otro lado, tenemos que ser capaces de modificar los datos de los registros. Para ello tenemos el dato de entrada, data in, lo vamos a llamar DI, del inglés. Si ponemos un dato a la entrada, este es el dato que queremos poner en el registro que señalemos en la dirección, en este caso la 21. Sin embargo, necesitamos también una señal nueva que será la habilitación de escritura no siempre vamos a querer escribir en un registro y solamente cuando esté la escritura habilitada vamos a poder escribir. Además, necesitamos la señal de reloj. El dato de entrada no se va a escribir en cualquier momento, solamente se va a escribir cuando suba al flanco de reloj. Por tanto, vamos a tener una escritura sincronizada con cada ciclo de reloj. Mientras que la lectura es instantánea, la escritura se sincroniza con el ciclo de reloj. Así, si tenemos un dato en la entrada, si tenemos la escritura habilitada y sube el flanco de reloj, el dato entrará y se escribirá en el registro seleccionado por la dirección. Una vez escrito, el valor del registro podría salir por un puerto de salida. ¿Cuántos bits va a tener el dato de la entrada? El dato de la entrada Tendrá tantos bits como el número de bits de los registros. Pues vamos a escribir en un registro. Por consiguiente vamos a tener 32 bits. ¿Cuántos bits tendrá la habilitación? Pues la habilitación será 0 o 1, por lo tanto será simplemente un bit. Así que tenemos nuestro banco de registros. Con la dirección de registro, el dato de salida, el dato de entrada, la habilitación de escritura y el reloj. Para simplificar, el reloj simplemente vamos a marcarlo con este triangulito y no vamos a poner la señal de reloj, para que los esquemas no estén tan llenos de nombres y señales. Volvemos a nuestra instrucción tipo R, la suma. Tenemos el registro fuente 1 en el registro 20, el registro fuente 2 en el registro 21 y el registro destino en el registro 19. Luego tenemos el código de operación formado por los tres campos restantes, el FUNC7, FUNC3 y el OPCODE. ¿En qué consiste la operación de suma o cualquier operación tipo R? Por un lado, tenemos que seleccionar el registro fuente 1, seleccionar el registro fuente 2, seleccionar el registro destino, ver el código de operación, en este caso una suma, sumar el contenido del registro 1 y el registro 2, y guardarlo en el registro destino. Esto es lo que vamos a implementar hoy en este tutorial. Lo importante es notar que tenemos tres registros así que nuestro banco de registros va a tener que acceder a ellos simultáneamente. Dos de ellos son de lectura y el otro es de escritura. Bien, teníamos nuestro banco de registros con nuestros puertos que habíamos señalado anteriormente pero ahora al tener la operación suma nos fijamos que tenemos el registro fuente 1, así que cambiamos nuestra dirección por la dirección del registro fuente 1, la vamos a llamar A1. Tenemos el dato de salida del registro fuente 1 y lo vamos a llamar DO1, dato out 1. Y también tenemos nuestro registro 2. Para nuestro registro 2 vamos a necesitar un nuevo puerto de entrada, la dirección de entrada del registro 2. Para este registro 2 necesitamos también el dato de salida, el de out 2. Y por último tenemos nuestro registro destino. Este registro destino es distinto que los anteriores porque si bien necesitamos... También la dirección de entrada, lo vamos a llamar adres destino, o sea AD. En este caso no necesitamos sacar el dato de este registro, sino que necesitamos introducir el dato de entrada. Lo vamos a llamar DI porque no hay otro dato de entrada más. DI significa data in, o sea dato de entrada. Y como los registros 1 y 2 no necesitan dato de entrada, simplemente lo llamamos DI. La habilitación de escritura será solo para el registro destino, pues los registros fuentes no se escriben. Así que este será nuestro banco de registros con sus puertos. 32 registros, uno de ellos no se escribe, el registro 0. Tres direcciones de entrada de los tres registros, el dato de entrada y los dos datos de salida. Más el reloj y la habilitación de escritura. Suponemos que tenemos una instrucción de tipo R, por ejemplo la suma. En ella tenemos nuestro registro fuente 1. Este registro fuente 1 va a conectarse con la dirección de entrada de este registro. Tal como vimos en los tutoriales del conjunto de instrucciones, el RISC 5 tiene un diseño muy uniforme. Y siempre los campos de los registros van a estar en el mismo sitio. En el caso del registro fuente 1 siempre van a estar en los bits 15 al 19. Los bits 15 a 19 van a ir conectados siempre a la dirección A1 de los registros. En este caso el número que tenemos en este ejemplo es el 21 y esto hará que seleccionemos el registro 21 y a la salida del dato del registro 1 tendremos lo que haya en ese registro, en este caso el 2. Lo mismo ocurrirá para el registro fuente 2. El registro fuente 2 se conecta a la dirección del registro fuente 2, del banco de registros. El registro fuente 2 siempre va a estar entre los bits 20 y 24 y esta conexión va a estar permanentemente aquí. En este ejemplo, en el registro fuente 2 tenemos el número 20. Por lo tanto, el puerto de entrada del banco de registros seleccionará el registro 20, y a la salida del dato del registro 2 tendremos lo que haya en el registro 20, en este caso 5. Ahora tenemos que examinar qué instrucción vamos a realizar. Así pues, tomamos los campos de los códigos de operación y decodificamos la instrucción para darnos cuenta que tenemos que realizar una suma. Pues es lo que dice este código de operación. Como tenemos que realizar una suma, Pondremos un sumador entre las salidas del banco de registros. En este caso nos da un 7 y este 7 lo queremos guardar en el registro de destino. Para ello conectamos el registro de destino a la dirección del banco de registros del registro de destino. Siempre el registro de destino estará entre los bits 7 y 11. En este caso tenemos el registro 19 así que seleccionaremos el registro 19 y para el registro destino no sacaremos el dato para el registro destino lo que tenemos que hacer es guardar el resultado de la operación en este registro así el 7 que tenemos lo vamos a introducir en el banco de registros por el dato de entrada y antes tenemos que poner un 1 en la habilitación de la escritura este 1 lo va a poner el decodificador Pondrá un 1 al decodificar la instrucción, sabrá que es una instrucción entre registros y que hay que escribir en el registro destino. Así pues, pondrá un 1 en la habilitación de la escritura de los registros y ahora sí que se escribirá el nuevo dato en el registro destino. Este decodificador de la instrucción lo vamos a llamar la unidad de control, pues su funcionalidad la iremos ampliando conforme aumentemos el número de instrucciones de este tutorial. Esta fue la instrucción de la suma. Si ahora en vez de una suma tenemos una resta, nos va a cambiar el código de operación. Este bit va a ser el que cambie respecto de la suma. La unidad de control se dará cuenta de que hay un cambio. Ahora el sumador va a tener que ser un sumador restador. Y la unidad de control va a seleccionar qué operación va a ser, si suma o resta. En este caso va a ser una resta, va a poner un 1 aquí y el resultado de la resta se guardará en el registro destino. Vamos a seguir ampliando las operaciones. Por ejemplo, ahora en vez de una suma y una resta tenemos una operación AND. Si tenemos la operación AND, cambiarán estos bits del código de operación. Ahora en vez de un sumador restador vamos a incluir una suma, una resta y una operación AND entre bits. Tendremos estas tres posibles instrucciones. Esto ya será una ALU, una unidad aritmética lógica, que es una unidad que realiza varias operaciones. Y la unidad de control va a seleccionar qué operación vamos a realizar. En este caso, vamos a realizar la operación AND y le vamos a asignar un código. Estos códigos de aquí son códigos que me he inventado, no tienen por qué ser estos. Y yo he decidido que la AND va a ser el 11. Por lo tanto, la unidad de control seleccionará el 11 que se corresponderá con la operación AND. La AND entre el número 5 y 2 en binario da un 0, y este 0 se guardará en el registro destino. Y así podría seguir añadiendo operaciones. Por ejemplo, si añado la operación OR, tendré estos bits de aquí diferentes, y añadiré una operación más a la unidad de control ahora, Seleccionará entre estos cuatro operaciones. Nuestra ALU tendrá una operación más: suma, resta, AND y OR. Y en este caso, yo he decidido poner este código de operación OR, el 10. Al seleccionar el 10, la OR entre el 5 y el 2 da un 7, y este valor 7 es el que se va a escribir en el registro destino. Y así puedo añadir cualquier operación de las que tenga el RISC 5, aquí he puesto OPR como operación tipo R, y cambiarán estos bits del código de operación. Y estas son las operaciones que el RISC 5 tiene entre registros. Son estas 10 operaciones, por lo tanto necesitaré 4 bits para seleccionar estas 10 operaciones. Así, por tanto, la ALU tendría la capacidad de hacer estas 10 operaciones, estas son las 10 instrucciones de tipo R que tiene el RISC-V, que ya las vimos en otro tutorial. Aquí FUNC-3 es lo que cambia y además este bit del FUNC-7. Ahora nos quedaría diseñar esta ALU y diseñar este banco de registros. Esto ya no corresponde al nivel de la arquitectura, ya sería un nivel más bajo, ya sería el RTL o el nivel de puertas. Lo que hemos visto ahora es el nivel de la arquitectura. El diseño del banco de registros y de la ALU se correspondería al nivel más bajo en RTL. Por ejemplo, lo podríamos diseñar en Verilog o en VHDL o incluso podríamos diseñarlo a nivel de puertas. Esto no entra dentro de este tutorial. Si quieres saber cómo se diseña una ALU o un banco de registros en VHDL, en Verilog o en Puertas Lógicas, puedes ver esta bibliografía. Estos tres libros de aquí son gratuitos. Este es nivel de puertas y estos dos son en VHDL. Y esta es la bibliografía y las referencias empleadas para elaborar este material. Bien, esto es solo el principio. Queda bastante por ver de la arquitectura del risc 5 Y lo iremos viendo poco a poco en los siguientes tutoriales. Espero que te haya servido este tutorial. Muchas gracias por verlo. Un saludo.